Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora, alola a todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Eh, habíamos luchado con todos los entrenadores de la Ruta 3 a falta de este, así que vamos a luchar contra él. Has logrado vencer a todos los entrenadores de la Ruta 3. No puedo contener mi entusiasmo, has conmovido mi sereno se corazón, cual agradable brisa primaveral. ¿Quieres que combatamos hasta caer abatidos por las emociones? Acepto el desafío Esa respuesta quería escuchar Muy bien, vamos Voy a mostrarte las virtudes de la tarjeta roja tarjeta roja No me va a echar del combate Tiene dos Pokémon Bueno, yo tengo seis <ríe> Rockruff Roca Roca <ríe> mm. Ani es tipo hada bicho, por lo tanto no tiene mucho que hacer Más que nada también porque le quité absorber eh, Ya prendió beso de drenaje Y viento plata, así que no Me va a servir de mucho Vamos a cambiar, y roca, roca, roca, roca Roca, roca, roca, roca Antopolador, así que <ríe> Prefiero que no, Eliwers. Ese usa una sorpresa Trampa roca, uy <ríe> Vale, ya no puedo cambiar de Pokémon. Bueno, pues nada, vamos a utilizar sorpresa. Y ese Rockruff está ya a la mitad de vida. Uf, pues sí que tiene defensa el capullo. Tarjeta roja. ¡No! Herido. Y mucho. Mm. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hoja afilada y a tomar por culo. Rockcraft, fuera. Por hacerme cambiar, por su normal. Venga. Eh, no tengo puesto... Ay, no tengo puesto a repartir experiencia. Slowpoke. Uh, venga, sigue, Anto. Mira que reviso todo antes de empezar Y no Venga, chao ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Venga. Me parece incon inconcebible Que alguien haya logrado herir mi orgullo Oye, la verdad que Esa pinta de entrenador mola O sea, deberíamos poder Elegirla nosotros Bueno, como estaba diciendo, que poder, deberíamos poder elegir qué clase de personajes somos. Si somos un pescador, si somos un montañero, si somos un marinero, si somos un niño, un preescolar. Eso estaría guapísimo. Dice, ha sido un buen combate. Mi corazón resplandece como un, como un cielo despejado tras una espe espeluznante tormenta. Aquí tienes un recuerdo de nuestro emocionante combate. ¿Acepta esta tarjeta roja, amigo mío? Sí, capullo. <risa> La tarjeta roja permite al Pokémon que lleva, que la lleva expulsar al oponente cuando éste le cause daño. Encontrarás a otros entrenadores repartidos por Alola que al igual que yo querrán comprobar tu fuerza y te desafiarán entusiasmados a un combate Pokémon. ¿Qué te parecería proponerte el reto de vencer a todos y cada uno de esos entrenadores junto a tus Pokémon? ¿Sería genial? Vale. Primero que nada vamos a activar el repartir experiencia. Vamos a quitar primero esto. Vale. ¡Mierda! <risa> Repartir experiencia, vamos a activarlo. Perfecto. Eh, voy al centro Pokémon. Y después vamos a, al punto donde está el Cajuna. Así que enseguida sí, vengo. Bueno, ya he vuelto otra vez. Vemos que este es el final de la ruta 3. O sea, con este no hay que, no había que pelear. Simplemente te, te hablaba. ¿Se quiere un Rack en la Pokédex? Ta, ta, ta, ta. Pero sí, yo no tengo ningún Rack Así que nada, fuera. <coughs> y estamos en la... Otra vez en la ruta 1 y vamos hacia donde está el cajuna. Eh, yo, por si acaso, voy guardando. Vamos a poner aquí y vamos a guardar, ¿vale? Porque el cajuna es súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. Taca. Empieza el vídeo, me imagino. Tengo unas ganas que no veas de veros luchar a ti y a tus Pokémon en cuerpo y alma, especialmente ahora que ya has superado tu primera prueba de pintora. Sí, y yo y yo no soy entrenadora, pero aún así puedo ver lo que has lo que has hecho es algo increíble. No no sé no sé estoy un poco espeso. ¡Oh! mira <risas> Lilija, tú que tienes en la voz. <risas> Caudán, el Cajuna de MLML, es realmente fuerte. Es un entrenador muy hábil que sabe sacar el máximo a los Pokémon... ¿Sabe? ¿Sabe sacar el máximo? ¿El máximo qué? El máximo partido a los Pokémon de tipo lucha. ¡Uf! ¡Tipo lucha! Creo que lo mejor sería que tu equipo practicara con movimientos de tipo volador o psíquico. Tipo lucha. Bueno, también tengo a... A Fly Contra lucha tengo a Fly A corita <ríe> Y a Antu. Sí. Yo creo que, que se puede. A ver, esto es una manía mía. Yo siempre estoy guardando, ¿vale? <ríe> me, da, me da mucho canguelo siempre. Pero desde siempre, ¿eh? Siempre lo grabo así. Cada vez que hay una batalla importante, siempre me gusta grabar. Muy bien, enhorabuena. ¿Has conseguido superar la prueba de la cueva Sotobosque? Ah, coño, es que te tenía una voz de canario fuerte. Supongo que ahora querrás enfrentarte al caso que soy yo. ¿Estás listo, le Pintora? Y tus Pokémon Cutie Fly lo está también. Oh, por supuesto. Además del nivel 19, no sé qué nivel tendrás tú. ¿Qué ganas tenía de ver esto? Ah, que era un ring y todo. Wow, Como si fuera un, como si fuera un líder de gimnasio. Mira. <ríe> Os esperaba. No. A ver, canario. Te estaba esperando. <ríe> Permíteme que vuelva a presentarme como debío. Ante los intrépidos nuevos aventureros del recorrido insular. Soy Caudán, el Cajuna de la Isla Melemele. Resta una única cosa tras haber completado todas las pruebas de la Isla. El combate contra el Cajuna. También conocido como, el, como la Gran Prueba. Después que realmente eres merecedor, demuestra que realmente eres el, el merecedor de haber recibido la Piedra Brillante de manos de Tapu Coco. Empleate a fondo, junto con tu Cutifly. Y el resto de tus Pokémon Yo no pienso andarme con chiquitas Que comience la gran prueba ha, lleg ha llegado la hora de sacar A relucir los músculos De mis Pokémon Pues vale Pienso que tiene un Machamp No sé por qué Me desafía Cajuna Caudan Tiene tres Pokémon Saca Monkey Vale Venga Monkey me los Olimpio ya con Ani solo Espérate, nivel, nivel, nivel, nivel 14 Tienes ¡Ah! nivel 19 ya ¡Buf! Mm, mm, Viento esférico No Vamos a ir a los. <ríe> a ver, beso drenaje tiene 50 Y es especial Y este tiene 40 Un eh, beso drenaje, no me lo pienso dos veces Uy Persecución, bueno Pensabas que me iba a marchar. Pues no, mira. Ahora te quedas ahí con viento férico. Y chao pescado. <risa> Macuita. Sí, vamos a meter a... tanto Y hacemos un señor picotazo. Mierda. Cabrón. Chavo Pacuita Alien nivel 20 Caraprawler No, vamos a seguir con, con Anto Pues mira, yo pensaba que iba a tener un macho Un macho Picotazo Uy, malicioso Bueno, baja la defensa Tampoco me vaya a volver loco Tampoco es que me esté atacando el Carab Brawler. Fuera Oye, reconozco que si yo llego a saber que tiene nivel 15 Pues no hubiese subido tanto los niveles a los Pokémon Porque los subí todos Oh, muy buen trabajo Así se hace, hijo mío chiquillo me ha curado a, a, a limpiar un poquito a, a Anto. Bueno, ya está. Qué cuco. Qué cuco haciéndose el flequillo para atrás y todo. Es que es lo que no hay. Oh, oh, oh. Ahora es Papá Noel, ya no es Canario, es Papá Noel. El resultado que había que cabía esperar de la magnífica unión entre un gran entrenador y una y un gran equipo Pokémon. Coco. ¿Tapu Coco? Ojojo. Oh, oh, oh. Y Tapu Coco te está, está de acuerdo. Mm. Parece que Tapu Coco está deseando que te hagas más fuerte para ponerte a prueba. el mismo. Toma el Cristal Z, con él podrás presentarle tu a tu, prestarle tu fuerza a tus Pokémon. El, el luchastal. Gran prueba superada. hoy El sello de Tapucoco. Como mola! Lisa ¿Eh? Eli Pintora, presta atención, para usar el poder Z de tipo lucha, ha de mover los brazos en este, de este modo, y fíjate bien, en el movimiento de la cadera, es muy importante. Te voy a enseñar a bailar una taifa. <risa> muy bien Eli Pintora, solo me queda felicitarte por haber completado todas las pruebas del recorrido de MLML de forma sobresaliente. Con este sello, todos los Pokémon la... hasta el nivel 35 se dan sin rechistar, incluso los que hayas recibido mediante intercambio. Que no, que, no podamos ver algo que, no, que no podamos ver algo no significa que no exista. Así como la luna se esconde durante el día y el sol duerme durante la noche. Hay muchas cosas que pasan de vida a pesar de estar ahí. Piensa todo eso durante el recor tu recorrido insular.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 Se me ocurre algo. Qué? ¿Qué, no? ¿Qué te parecería poder cabalgar a Lomo de Tauro? A mí me gustaría que él también pudiera disfrutar del recorrido insular. De Tao. Venga, ni pintora. Vamos a darte tu equipo para que te puedas montar. Venga, ahora. A coger ahora el arao. <risa> venga, tú subes. Te subes. Sí, venga. Raja. La subo.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 para que te ayude en tu aventura según el manual pulsa el botón Y para activar la, para activar la, la, la, la busca montura y pulsa el botón B para que te Tauros cargue y el atuendo de jinete es la ropa que necesitas para ponerte para poder montar un Pokémon llévalo a Trotá por ahí en tus viajes por Alola y seguro que os haréis grandes amigos si usas poca montura el Pokémon al que vayas llamando vendrá antes de donde esté para ayudarte. Perfecto. Enhorabuena Sleepy Pintora, espero que este Buscamontura te sirva, lo perfeccioné yo mismo junto a un amigo. Es, impres es impresionante que hayas podido ganar sin usar el poder, poder Z. Me encantaría volver a encontrarme contigo, aunque sea solo para librar otro combate. En cualquier caso, buena suerte en tu recorrido insular y que tengas un futuro lleno de éxito. Oye, ¿qué tal si das una vuelta por MLML a Lomo de Tauros, le pintora. Esa roca enorme que está a mitad de la ruta 1. Ya no será un estorbo. Venga, voy a darte un regalillo yo también. Falso portazo. ¡Uh! No debilita al enemigo, sino que lo deja a, a, un, a un PS. Por lo que el movimiento es ideal para capturar Pokémon. Dale caña y ve completando la Rotondex. ¡Anda! Ve a contarle a tu madre que ha salido oiroso del enfrentamiento contra Caudan, que seguro que se alegra un montón. Pásate por el pueblo de Ciudad Juáoli de Ciudad cuando hayas terminado. En fin, yo tengo que ir a, a, a, a preparar el yate. Vienes conmigo y me echas un cable, Lilia. El yate. Uh. Mira, Cosmo otra vez fuera. Esto... Lo cierto es que me gustaría pedirte un favor, Eli Pintora. ¿Eh? verdad Verá, es que quiero devolver a Nebulilla a su hogar. Como ya te conté, me salvó cuando corría un grave peligro. Y quiero agradecérselo. Hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola, porque no soy entrenadora. Por eso, si no te importa, me gustaría que me echases una mano, es la pintora. Sé que hay mucho pedir. No tienes por qué hacerlo si no te apetece. Pues no sé, no sé. Venga, te ayudo. Venga. Muchas gracias. No te imaginas lo mucho que me alegra oírte, oírte decir eso. No sabría qué hacer si no. En ese caso, vayamos juntos a la siguiente isla. Oh. Bueno. Dice: Cuando termines de hablar con tu madre, vamos al puerto. Y como queda poquito, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir. Bueno, espérate, que esta parte del pueblo no la he recorrido. Y a lo mejor hay objetos o lo que fuera. No, por aquí no hay objeto. Y aquí tampoco. Tampoco, conozco, tampoco. No hay, no hay objeto, no hay... Bueno, pero hay una casa. Vamos a entrar a la casa. Y lo que quería hacer era recorrer otra vez Melemele, Eh. Buscando... Buscando primero que nada. Los, mm, las rocas Que se puedan abrir con, con Tauros ¿Esto qué es? ¿Un huevo? Bueno, hay varias puertas Así que vamos a ir primero con esta ¿Me das algo, porfa? ¿Y tú, poco? me das algo? hello Eso lo va lento ¿Para qué ¿Se puede ir? Voy apretando A por si acaso hay algún objeto O lo que fuera No Quiero objetos, por favor, que soy en un uslock Vamos a entrar aquí ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está la casa de Gaudán. deduzco Es que no estoy leyendo, pero sí, tiene que ser la casa de Gaudán. ¿Basura? No hay nada de basura, ¿De ¿nevera? No hay nada de nevera ¿Y ustedes son cocineros? Venga, ya yeah. No hay objetos, no hay objetos, no hay objetos. Qué pena. Y a la tele, a la tele ni más, cerco. Que pulso ahí se me pone a contar una historia ahí. Eh. Venga, última puerta. Oh, oh, oh. Los piukumuku. ¿qué hacen aquí en el baño? Me ah, puedo una ducha y todo. Mm, qué guay. Pero que, ¿qué hacen los piucumucu en el baño? Mm. Muy extraño, eh muy extraño Pues nada, vamos a buscar rocas Si mal no recuerdo mmm, Hay una, una en la ruta 3 Y en la ruta 1 también Entonces Yo voy a parar por aquí Y cuando encuentre las rocas Pues le diré la, la, la ubicación exacta Vale, he empezado por la ruta 1 Y donde está el laboratorio del profesor Kukui Apretamos B Subido en un Tauro Y rompemos las la rocas pero no es necesario entrar en la cueva, ¿vale? Entonces vamos a hablar con el tipo este. ver qué nos dice? Ajá, era un entrenador fuerte de verdad. Adelante, te espera la colina de Quilate. Eso y un montón de Pokémon fortísimo. Vale, por lo tanto, nueva ruta. Si se dan cuenta, parece ahí y dice colina de Quilate. Entonces aquí van a haber Pokémon. Y va a estar el primer Pokémon de ruta. Vamos a ir guardando porque se me olvida guardar, ¿vale? Vamos a poner el Pokémon de ruta, venga Un objeto, primero, los, eh, primero el Pokémon de ruta Y es un... ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Un Rock Rock Rock ¡Rogenrolla! Rock. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! Digo yo que no Venga, vamos a luchar un poquito Contra Rogenrola Voy a usar estoicismo, que sé que no quita mucho. Para debilitarlo un piquito. ¡Un piquito! ¡Un piquito! ¡Shhh! <risa> ¡Dios, qué miedo! <risa> eh, Pokémon no bolsa. Y luego una Pokéball va que chuta. Vamos a ver si captura rock en rola. Uno, dos, tres dentro. Bien. Me falta buscarle ahora un nombre. Anto 21, perfecto. Me parece estupendo. Se han registrado la Pokédex. Ahí está Rock Roll Y tiene tres evoluciones. Perfecto. Rojenrola. Jiji. Venga. ¿Quieres poner un mote a Rojenrola? Sí. Que no sea como T-trainer ZN. ¿Vale? Voy a parar un momento. Voy a buscar el mote. Y enseguida vengo. Vale. Tengo ya el mote. Es Dex. 9-8-5-5. No sé qué han, qué, lejane... qué... Qué yo no sé por qué están empeñados en ponerse como nombre del canal número no lo entiendo pero bueno dex 9855 entramos y te lo digo a ti dex que sé que me estás escuchando <ríe> que me gusta mucho tu canal eh pero mmm, lo del nombre no no lo veo hay dex 9855 no sé cómo, cómo, cómo lo hace, no sé, pero bueno A mí es que no me gustan los, los números como nombre Pero bueno, cada cual tiene sus propios gustos Por lo pronto eres un rojo en rola Lo vamos a enviar de momento a la caja Enviarlo, dice Lleva una piedra eterna Una piedra eterna eh, Vamos a introducirlo en la bolsa, vale y seguimos con la... <ríe> Voy a acariciar un poquito a Cutifly. Vale. Bueno, ya tenemos al Pokémon de ruta. Vamos primero que nada a poner a... A Grecia la primera. En realidad no. A Fionitrix el primero. No, Grecia, Grecia, Grecia, Grecia. Vamos a capturar... Vamos a coger el objeto. Y vamos a linear un piquillo por aquí. ¡Uy! Oh, otra roca. Y otro Pokémon. ¡Qué plasta! ¡Es un... ¡Carving! ¡Wow! Roca Hada. Mm, podría haber preferido este antes que Rola. No tiene género. Es roca. Hada. <ríe> Agarra Metal. Me vino que le pintado, eh Toma ya, Camer Pink Uno menos La colita sube el 20 Perfecto Vamos a la Pokémon Tour otra vez Oh, coño <risas> Carving, jolines, sale más carving que, que nada Bueno, mejor para pa Grecia, si va subiendo puntos Venga, afuera. Objeto Para que arriba hay otro objeto Un bola, Bien, bien, bien Bueno, y aquí ya no hay más Ay. Lo malo es que Mientras estoy grabando Esto no puedo no, no puedo estar huyendo de ellos Porque se supone que Bueno, sí puedo huir nada, nada, No hay ninguna norma en un lo Que diga que no se puede huir Entonces huimos Y ya está Lo malo es que va gastando tiempo Que podría ser de otra cosa bueno, vamos a usar este y vamos a cargar nuestras piedras. Ya. ¡Yeah! Además que va mucho más rápido, ¿no? Cuando apretamos B. Coño. A ver, es lógico. Pensamos en Pokémon, pensamos en una cueva, pensamos en subats, subats everywhere. Venga. Toma. <risas> Uy, aquí no. Aquí tengo que usar fuerza. Que seguirá siendo una MT. Colina de quilate. Caldera remota. Bueno, vamos a bajarnos de la Pokémon Tura. Y como es un nuevo nombre de ruta, habrá un nuevo Pokémon de ruta. Así que guardamos y vamos a ver qué hay por aquí. Sale algún Pokémon. No salen Pokémon. Pero cogemos objetos. Piedra dura, dura. Sí, sí puedo capturar Pokémon. Mira. Puedo capturar Pokémon aquí, por ejemplo. Pues venga. Vamos a capturar Pokémones Vamos por el Pokémon de ruta. ¡Qué miedo! Y en este caso es. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Rockruff ¡Yuhu! Mira Grecia Y es macho Un Rock macho mm. Mm, mm, mm, mm, mm. Vamos a, a impresionar porque creo que Rock Es solo roca Vale Tengo miedo de ser un crítico <ríe> Lo voy a intentar otra vez Bien, Rockraft pidió ayuda. Arr. No ha a nadie, pobrecito. Pobrecito. Venga, vamos a usar una bolsa, una Pokéball. Venga, una Pokéball y si no, una superball. ¿Lo atraparemos? ¿Uno? No, qué mal. ¿Y ¿Esa solo es solo malicioso? No me lo puedo creer. Ahora, vamos a usar a a la Corita para que le haga un hipnosis. Ese sea más fácil capturarlo. ¡Mierda, mierda! Uf. Hipnosis. Espíritu vital de Rockraft impide que se quede dormido. Arr. Pues mira, como va a ser Mordisco nuevamente, vamos a meter a Grecia. Que Mordisco, tipo siniestro, no, no le tiene por qué afectar en nada. Bueno, sigue bajándome los ata en la defensa. ¿A cómo estará la defensa de este ya? A uno porque lo retiré. Ah, ya tienen Pokerus. Pues una Super Bowl, venga. Uno. Dos. Tres. Ok, Rockraft en el equipo. Vamos a ver qué nombre se le puede poner. Aquí mis suscriptores. Vale. A este Rock ruff le voy a poner el nombre de uno de mis seguidores que, tienen, que realmente tiene muchísimos más suscriptores que yo. Una burrada de más. Y es un entrenador que... Es muy bueno. Además que hace unos vídeos estupendos. A ver. Es Silent... Silent... Nico. Silent Nico. Perfecto. Es un Rock Ruff. Añadirlo a mi PC por el momento. Yuhu. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Vamos a guardar, que si no se me olvida Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Si quieres puedes suscribirte aquí abajo a la derecha Si todavía no estás, no, no le has dado like También puedes darle a que abajo al like Y por supuesto, que siempre se me olvida Y siempre lo aviso al final Estoy sorteando otro juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna ¿De acuerdo? Lo tienen aquí arriba a la derecha En el botón de, en el botón de información Puedes suscribirte porque necesita, eh, necesitaríamos que llegue a mil suscriptores para poder sortearlo. Entonces, mmm, avisa a todos tus amigos para que se, se apunten. Y si ya ellos tienen el juego, pues bueno, te lo puedes ganar tú. Y si ellos lo tienen y se lo ganan ellos, pues dicen, bueno, me, me lo regalas a mí. Que por eso soy tu amigo, ¿no? <ríe> en fin, nos vemos eh, nos vemos en el siguiente. alola ¡Al a todos y adiós.